Buongiorno amichita Pablo, el día de hoy voy a hacer un entrenamiento bellísimo, vamos a elaborar a a el abdomen en 8 minutos, vamos a diventar el abdomen de revista, de revista, de revista fitness, importante a estos abdomen hay que ayúngele una sana y correcta alimentación, ejercicio aeróbico, dormir bien bene. Y, y aunque sea un poquito constante, si tú lo haces tres vueltas a semana te va a ayudar a mantenerte en forma. Ok, voy a iniciar eh, con un pequeño riscaldamiento. Voy a hacer 30 jumping ya. Voy a hacer 20 skipping, 10 squash, ya. E iniciamos nuestro circuito por el abdomen de revista, de revista. Ok, ok. Me tocó a mi teléfono. Voy a iniciar. Eh. 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,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 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, vamos a hacer 10, squats, Abro, abro pies, a la misura de la espalda, descendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amortiguo la caduta. 8, 9 y 10 ok vamos a iniciar con un poco perto hoy Coperto. prepárate abdomen de revista abdomen de revista abdomen de revista ok perfecto prepárate busco mi señal mi timer e iniciamos no lo veo no lo veo ok llevas un poquito la cámara así Sí, no veo más más el ejercicio prepárate 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primo ejercicio. Plan invertido. Vamos a laborar 30 segundos con 10 segundos de recupero. 30 segundos. Comprimo mi, mi glúteo guardo un punto fiso sopra, al techo, al cielo Ok, perfecto, perfecto. Ok, andiamo. Doppia plan, doppia plan, doppia plan, Doppia plan, cuadro, salgo, toco, uno, dos, Escendo. nuevamente, cambio, cambio, uno, dos, Escendo. Echendo, uno, 2, toco, ta, ta, echendo, cambio de mano, ta, ta, toco, toco, echendo, cambio de mano, ta, ta, toco, toco, echendo, cambio de mano, ta, ta, ta, ta. echendo. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, si vamos a hacer una llama. Eh, eh. El ponte, el ponte, el ponte. O esta posición, o esta posición. Pado avante. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, Donde riesca, torno indietro. Ta, ta, ta, Nuevamente. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Ay el ponte el ponte vamos a hacer mountain climber moviendo un poquito el pie mountain climber, vado vale a cual mountain climber, vado avante, vado avante, vado dietro, vado dietro, vado dietro, vado avante, vado avante, vado dietro, dietro, dietro, dietro, dietro, avante, avante, avante, avante, dietro Dietro, dietro, avante, avante, avante, dietro, dietro, dietro, avante. Ok. Próximo, próximo. Spider, spider. Spider. Spider, ¿verdad lo cual? Va. Uno. dos, Eciendo. Uno. Salgo. Eciendo. Tras, salgo Uno, due enciendo, ta, salgo Haciendo salgo Uno, due enciendo, Uno, salgo enciendo, Uno, salgo Mano, mano toca punta de pie Mano toca punta de pie Ah, prepárate Abdomen de revista, abdomen de revista, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, ok ok andamos con un poco de oblicuo, oblicuo, oblicuo. oblicuo mano dietro va justo tra tra así, ah tiran dietro vaya avanti vaya tiran dietro vaya avanti tiran dietro ayúdate con la mano ah. si sí. resiste ah. Prende el oxígeno, prende el oxígeno, prende el oxígeno, sí, ah, ah, abdomen de revista, sí, uh. madre de Dios, madre de Dios, abdomen de revista, abdomen de revista, abdomen, va, uh. tira, tira, ah, continuo, ta, Continua. Tra. Continua. Continua. continuo, uh. Continua. Continua. Continua. Ah. Ah. Vamos a hacer plan. Plan, plan, plan, plan. Plan plan, en esta posición igual esquina de rita vamos a lo casi medio el gato abdomen de revista Resiste, baby. Resiste, resiste. Laterales, laterales. Laterale. Oblicuo, oblicuo. Guardate. Uno, dos, tres. Me fermo. Uno, dos, tres. Nuevamente. Uno, dos, tres. Me fermo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Va. Uno, dos, tres. Uno. 2 3 1 2 3 1 2 3 me enfermo. Ah, madre de dios 8 minutos abdominales de revista revista fitness fitness ok va 1 2 3 me enfermo 1 2 3 1 2 3 me enfermo 1 2, 3, me enfermo, 1, 2, 3, fermo, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, ah, andiamo, andiamo, andamos de revista, manca último, el último, último, último, último, último, último, la bicicleta. Ta, ta, ta, ta, toca, toca, toca. Gomito, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Sí, dale, dale, andiamo. Sí, ah, sí, sí, ah, ah de revista, revista sí. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Andamos de revista. ¿Eh? Tú lo repites a casa. Una, dos, tres vueltas. Y si ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete a eso. No volvió a ser no el momento repetitivo. Pero te recuerdo: a estos ejercicios, ayúngele una sana, correcta alimentación. falla ejercicio aeróbico, bicicleta, un poquito de corsa. Eh, eh, y verás grandes resultados, y repítelo al menos de 2 a 3 vueltas de semana gracias veramente a todas las personas del cuore, Pablo lo pruebo, apaga vídeo